Edita Sandoval, presidente de la Asociación Dominicana de Regidores, visitó junto a una comisión la mañana de este lunes el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís para tratar lo referente al escándalo que sacude a los ediles, luego de que un audio de supuesto soborno fuera difundido a los medios de comunicación y que involucra al regidor Heriberto Ten. Lo que se nos ha manifestado es que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 Que sí salgan los verdaderos culpables, porque nosotros los regidores somos lo, lo, lo, lo, el gobierno más cercano a los municipios. Somos los que hacemos el servicio, somos los que estamos de lleno en la comunidad. Entonces no es verdad que el que quiera empañar la moral de una persona humilde, trabajador de la comunidad, pueda hacerlo. Yo simplemente le digo que esperemos que no dañemos una familia que tenemos cada uno de nosotros, que nuestros hijos están en los colegios y que ahorita los puedan ver, lo puedan señalar como que sus padres han incurrido en algo sin antes haberlo determinado ya un juzgado, un, un juez, quien tiene potestad para eso. Nosotros hemos tomado la decisión de solicitarle de manera formal al Ministerio Público de que abra una investigación amplia, seria, objetiva y sin sesgos